El sacerdote Luis María Hernández expresó este lunes que los recursos que anunció el gobernador de Duarte para la construcción del puente que comunica la comunidad de Bijao con Vista al Valle, aún no han llegado. Se ha quedado hasta ahora en promesas, eh, sencillamente se nos ha dicho que se nos ha presentado el diseño, lógicamente, pero que no se ha hecho el desembolso para el mismo. Igualmente Vista al Valle sufre... Grandes apagones largos. Si hay luz en la mañana, no hay en la noche, o así en el día o en la noche, eh, te dan solo una tanda. De manera que es una situación lamentable. Está el valle, hay mucha gente trabajadora, mucha gente entregada, mucha gente eh, dedicada a la laboriosidad, pero también. Eh, Aparecen sus actos delincuenciales fruto de la misma situación socioeconómica en que atraviesan muchos moradores. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.